Andas de mi mal humor y apuestas que esta noche hará nada. Como si tú no padeceras, como si tú me sorprendieras, como si yo fuera el pecado, la imperfección de nuestros lados. Asumes que te quiero en mi cama Uy, pero qué depravación, Los malos divertirse sin trabas Como si tú Si soy yo, yo la que te invita a ti el trago Y si soy yo, yo la que te paga a ti el cuarto, La que te piropea y la que solo no te deja Y la que si tú te me niegas, olvida el tener pega. ¿Qué pasaría si tú te pones en mis zapatos? Y si por salir un rato a ti te apuntan con la mano ¿Qué pasaría si tú solito a tus niños crías Y trabajas con brazladas y en ti todos confían? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería?